Iniciamos con las informaciones y es que la pastora Rossi seguirá presa por el caso de la Coral. Y es que la primera sala penal de la Corte de Apelación dispuso el mantenimiento en prisión de la pastora Rossi Guzmán, imputada en el caso Coral. El tribunal, presidido por Rafael Báez, tomó la decisión al desestimar un recurso interpuesto por la pastora a través de su abogado, Héctor López Rodríguez. A la salida del tribunal, los procuradores adjuntos Jenny Berenice, Reynoso y Wilson Camacho saludaron la decisión de los jueces, señalando que no han variado los presupuestos que justifiquen la puesta en libertad de la imputada. Señores, ¿y qué es lo que ella piensa, la dama? ¿Eh? <risa> Llena del espíritu de vida. La gente se olvidó del ministerio público de ella, fue. No pues tiene que ser, que sea algo olvidado, porque eh, eso ni tan viejo es ese caso. ¿eh? Porque esta dama implicada en, en tanta corrupción, Dios mío, una señora dique, buscando de Dios. ¿eh? Que siga el camino y véala. El camino y la verdad, mírenlo ahí. <risa> <risa> ¿Eh? Bienvenido a nuestro voz en off estrella. Jorge de Encámara.net me sacan a mí ese proyecto. Eh? Te sacan de pues rayo. bien. Esta dama implicada en todo lo que tiene que ver la corrupción con su esposo. Bueno. Porque mire, yo te digo algo. Tú ves que uno es mundano, que uno anda en el mundo, que no está en una iglesia, no sigue. No que no siga la palabra, porque yo soy un creyente y temeroso sí, sí. de Dios. Que sea un pastor, usted sabiendo el castigo. Sabiendo el camino, usted se ponga hasta Dream tenía esa señora. Uh -huh. ¿Eh? Varios string tenía ella. Entonces ella iba a la iglesia a decirle a la gente cristiano que Cristiano de la secreta. Eh, y, entonces, y, de, y eso hace tiempo que salió esa película. Soy Cristiano de la, la Secreta. secreta parte la parte 2 con ella. Te vería así ese caso no, de ella no, en no, esa película. No. No, y, bueno. y es algo que da mucha vergüenza aparte de de lo que sea, hay mucha vergüenza una pastora ¿eh? también obligaban a los siervos ellos a, uh -huh. a asistir ¿Eh? wow ¿Qué eh? ¿Qué tenía? la quitaron me imagino saludos, la quitaron. saludos. saludos. saludos. es bueno eh, aclarar que porque esa pastora haya hecho lo que haya hecho la religión no tiene la culpa no, no. porque de una vez la gente mírala ahí, la evangélica que ellos que no no no no no usted no puede seguir a la persona usted tiene que seguir a jesucristo ¿eh? porque cuando un padre agarra y violó un muchachito por ahí usted no puede venir acá la Iglesia católica? no no no no no no esa persona cometió un hecho tiene que pagar y es así. Tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿84 mil dólares? 84 mil dólares. Un atajo. ¿Para ¿Eh? que tú veas? 84 mil dólares. Pero yo hay pastores con Y privado. ¿Cuál es? Claro. ¿Lo buenas. ¿Sí? Bueno, Néstor, ¿cómo estás tú? ¿Eh? ¡Hermano mío! ¿Cómo se siente? Gracias, señor, por esas tres parejas de ustedes, Escucharlo bien en su programa. No, no, tres su parejas Su programa no. es un toque de queda a nivel nacional. <risa> Hasta hermano, de estos y esta pareja. ¿Oye? <risa> Oye, la última, Neto, bien. No, para corregirlo. ¿Cómo sí. se siente, hermano? Disculpa, que no sé hablar mucho, pero voy a hablar. <risa> ay, ay, ese no es un amigo sabes? de Pimentel. ¿Tú sí. sabes una cosa? Dígame. Mira bien. Tú sabes que yo soy el primer teniente de la Policía Nacional. Pensionado. Pensionado, sí. pensionado. ¿no? El exteniente soy yo. Mira, tú sabes por qué hoy en día hoy estoy como un bagazo de caña chupado Uy. por el mayor general Cáceres porque a mí me exigían 300 mil pesos para darme una pensión de 60 mil pesos. Y yo todo el tiempo lo he dicho eso y mantengo la palabra. Y nadie me creía a mí. Porque yo en ese tiempo no tenía 250 mil pesos para darlo. Me lo exigían. Y a que no sea con cuánto me pensionaron a mí. ¿Con cuánto? Tira un cálculo. Primer teniente. 20 mil. Con 13 mil pesitos. Entonces hoy en día, Guayabo, Eddy, fulanito, fulanito, Ay. con nombre, hoy tienen 70 y 80 mil pesos oh. en los bolsillos. Mientras que yo soy hijo de Machepa, yo trabajé en San Francisco Macorís cuando Guillermo Fermín estaba. Miran esto. Yo soy luchador en la Policía Nacional. Y oye bien, te voy a decir una cosa. Usted estaba con el es cirujano. Ol, con siete muchachos. Culpa de eso tienen, eso come solo, corrupto, sin sinvergüenza, irresponsable. Que hoy en día mi familia está padeciendo 13 mil pesos. Entonces, ¿tú sabes por qué? Porque no tenía el F para dar 300 mil pesos al mayor general Cáceres. Y a ese coronel que habló... ¿Pero ¿Para qué? Permiso, para, que lo, para, para, mil para pesos. que lo pensionaran con 60. Para que me pensionaran con 60 mil pesos, dando un especialismo que la mayoría de policías lo tienen. Y porque yo no tenía para darlo, hoy en día... la denuncia, Jorge. Sí, yo sí, sí, con prueba, con prueba. Eh, eh. Porque cuando yo hablo con prueba, sí. Si tú ves que yo hablo por los medio de comunicación, no tengo miedo. Yo no tengo miedo, Neto Flo. Cuando yo digo una esa. cosa, pueden investigarme. Y hoy en día, yo fui... Trabajador en San Francisco Macorís, 13 años la policía, en San Francisco Macorís, y, no, y duré 24 años sin una falta. Y hoy en día esta alimenta está gozando lo mío, míralo ahí, míralo en la carita, que parece una sanguijuela. Hoy en día yo estoy pasando hambre, no, no. tan... Bendiciones de Dios para usted y cuídese. Amén, amén. Nuestro hermano Julio César fue... Eh, objeto de, de, de... Mira Neto, lo que él barbarie, dice ¿no? lo está padeciendo mucha gente en la policía. Sí. Tú sabes que en la policía que se vive el trujillismo todavía más rampante lo vive en, en la policía. Tú sabes lo que pagar 300 mil pesos para que a ti te pensionen con un sueldo de lujo. O sea, tú eres el encargado de aquí área que tiene la forma de cómo hacer cáncer, eh, cómo darle un buen sueldo a un policía. Porque oye lo que él dice, que te ponían que tú hiciste tal especialidad. Y ahí te ascendían y ahí tú caías con una buena recompensa mensual, 60. ¿Eh? Eh. Y me, mencionó joven, gente ahí, ¿eh? gente sí. que tú conoces, sí, <ríe> gente eh. que está en Nueva York y cobrando. Cuidado, ahí. cuidado no, dio una denuncia. Y otro una dijo, denuncia. Así, eh. Tú sabes que es lo eh. que me duele a mí, Escúcheme que hable tanto, que solamente cuando pasan estos hechos es que la gente comienza a hablar. No, porque sabes que hay miedo cuando están activos. Cuando están eso. activos, la gente tiene miedo y solamente cuando salen del poder es que la gente puede quejarse y hablar. Y quiero que Luis Abinader tome en cuenta eso. Porque hay gente pensionado con una miseria que no le da ni para pagar el concho. Así mismo. Eh. Y muchas gracias por el aporte a nuestro hermano Jorge. Eh. <risa> porque esto tiene que acabarse ya en este país. La corrupción Mucha 300 mil... Uh, pa, para ponerle a usted. Eh, a, a ponerle a una fichita ahí que usted hizo, tal A lo tan, que usted, que usted se ganó. ¿Mm? No, eh. así no, señores. Eh. Entonces, ¿cómo es este, este Entonces país, gente oye. pasando hambre. Y nada más no sí. se ve en la policía, me imagino que eso se ve en nosotros. Eh, instalaciones, el ayuntamiento y ese tipo de cosas. Se ven este tipo de cosas. Así, claro, el abuso a la, a, a la gente que, que, que dieron prácticamente su vida entera por un trabajo, ¿eh? Claro, no es así Esperando, Eso no, no, porque quieren de trabajar No, porque en tal sitio pensionan Eso es lo que se dice cuando Hello, eh. buenas Neto. Sí, sí. Hello. Hello Hello Sí, Nanao, ¿qué, habla? Eh. ¿Eh? Nanao, ¿qué te habla? ¿Eh? Nanao, que te habla? Ah, Nanao, otro amigo Nanao, activo ¿Cómo decías, hermano mío? Tú sabes, Neto? Pero tú te equivocabas, sabes que quién no es un río, que ella estaba buscando el Dios porque ella tiene el cuarto. Así es, así es. Sí. No, tienes razón, nuestro amigo Ay Nanao, un abrazo. Eh, de lo bueno, de lo bueno, nuestro amigo Nanao, siempre activo con estos flow y el programa Los Sobros Esa corrupción debe no acabarse, tanto en, en, como los militares, en la policía, toda esa gente tiene que acabar. Ese menejo lo bueno. Buenas, ¿cómo estamos, muchachos? Estamos bien, bien usted? Bien. Tú sabes que me enorgullece. Yo te hablo desde Boston. Habla de... Carlos Mato, productor de radio y televisión y dueño de canales de televisión y de emisoras de radio. Un placer, me un placer, hermano. ver un trío de jóvenes, pero ustedes están cometiendo un error. Sí, díganlo. Es eh, que la princesa del programa debe sentarla en el medio. En el centro. En el medio, ¿verdad? Sí. Pues tú, A tú dices me que es verdad y no de lo la hace. Iglesia católica. Sí, tienes razón. A mí me votaron de la iglesia católica por eso, porque cuando empezaba el Ave María, ya yo estaba entre todas las mujeres. Sí, ¡ey, ey, hey. <risa> No, es <risa> un león el hombre. <risa> es sí, un león. Déjame, así, déjame no, no, comentarte no. algo. Tú estás hablando con el primer diputado en la historia. Historia a ser candidato de ultramar en eeuu hey. matos encabezó la primera candidatura en la historia de república dominicana de la diputación de ultramar quien te habla hermano Ahora, muchas gracias por el siguiente tema el honor es mío el... dígalo hello se cayó, se cayó la la llamada. un privilegio para nosotros llamada, eh, vamos a aclararle ¿verdad? a él que ella no se siente en el centro porque no puede estar muy cerca del hombre. Ah, eh, No, eso no, no había tiempo para decirle esto. ¿Eh? Eso es así. Si la siento aquí hay, pero se le no va nombre, la letra. Yo no he dicho nombre. Se eh, le va no la no. letra a la familia. Yo siento si siento a la niña aquí. La letra se le va. <risa> no, porque pues una amiga que dijo que bajaba acompañado y que con hombre. Llegó Moreno Barbita, eh. Moreno Barbita eh. llegó. Una que los pudo calentar. Oh, me me, me calentaron. Va a empezar el chisme. ¿tú? No, yo dije empezar el chisme, no, que <risa> yo lo voy a empezar. No quiero causar ¿Eh? ningún tipo de problema con ustedes dos. Parece que tú estás de árbitro ahí en el medio. Son mis hermanos <risa> los dos. Desde que tú te sentaste ahí, noté como que había una quiquilla. Mm, así. Mm, Cuidado, no de sé, su oye. parte, de su de parte. Mi parte. De su no. parte, de ella para acá no, no hay nada. Todo Jorge. Este Jorge. Jorge. No, pero yo estoy frío Jorge. de este lado. Estoy frío de este lado. No, yo voy a hablar con ¡Hola buenas! Se han olvidado de Alan en este programa. Hello. Sí, eh, se cayó la llamada Ay, oh, canal, amigo. Carlos Mato de Rueda. Voy a tratar de ser breve La comunidad dominicana en el exterior Nos estamos Nos estamos organizando sí. Puesto que desde el primer gobierno De Donel Fernández castraron la posibilidad de dominicano Exiliado económico en el exterior De poder llevar un carro dignamente para un dominicano Con la pretensión De que querían sacar los carros chatarra De la calle República Dominicana el gobierno de Estados Unidos le exige a través del Departamento de Motores y Vehículos lo que le llama la certificación para un, poder, un carro poder transitar libremente en las calles de Sí, así es. O sea que. Pero, eso es su historia, eh, su es historia, eh, se eh, llamada, fallo, fallo ¿eh? ¿Qué lo que está pasando? Eh, ¿Qué es eso? ¿Con, con qué que con que seguimos con chisme? Porque usted está.